Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 19 de diciembre al domingo 25 de diciembre del año 2022 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, pues esta semana, como sabes, el 24 es Nochebuena, el 25 es Navidad rapidísimo que se ha pasado el tiempo aquí en el hemisferio norte hace mucho frío <ríe> es invierno y bueno para nosotros aquí en méxico el que en la noche baje la temperatura a 16 grados a 10 grados centígrados tal vez hasta 5 grados centígrados ya es bastante fuerte de hecho pues no conozco a nadie que tenga calefacción este tal vez de las portátiles pero así como que puesta en casa, poca gente. Muy bien, pues empecemos con la lectura. Empezamos con las cartas de Torin Virtue de la Virgen María. Seguimos con mis cartas, que son estas de acá. Y terminamos con la de la sanación con los ángeles, que es esta de acá. Muy bien, comencemos. Vamos a ver qué es lo que nos quiere dejar saber la Virgen María para esta semana. Voy a sacar dos cartas de este set de cartas, una para saber qué nos quiere dejar saber la Virgen para esta semana y la otra para el, la Nochebuena y Navidad en conjunto. Ya ven, hay veces donde sale rapidísimo la carta, hay otras en las que se tarda poco. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con el oráculo de la semana pasada? Pues conmigo sí estuvo tal cual. La expectativa que tuve el domingo, pues no salió tal como yo quería. Pero chistosamente se abrieron otras puertas. Y eh, ahora sí que consultando y hablando con varias personas, dentro de ellas un contador. Este voy a cambiar de contador y fiscalista este este medio muy muy buena este. aquí en México decimos muy buena vibra ahora voy a mover un poquito la cámara así tal vez y este y bueno la cuestión es de que me agradó esta persona y se están abriendo ahí otras posibilidades de poder resolver ciertas situaciones entonces, uh, tener en mente siempre de que el universo en sí yo lo considero generoso, amoroso y siempre hay diferentes opciones, ¿no? igual en cuanto a la salud, si te dan un diagnóstico este puede ser que sea certero, pero yo siempre soy de la opinión que hay que ir con Varios médicos, tal vez el diagnóstico es el adecuado, pero la solución no. Entonces siempre es bueno escuchar varias opiniones y de acuerdo a eso, pues ya tomas una decisión. ¿no? Muy bien, empecemos pues. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana. Home, mire, se repitió otra vez esta carta. Qué chistoso, se están repitiendo mucho las cartas. Como que es la misma vibración. Y dice, I trust and follow my divine guidance about my home. Yo confío y sigo mi guía, mi intuición divina acerca de mi hogar. Como había dicho, creo que fue hace dos semanas que salió esta carta. Uh, el hogar para mí representa mi corazón. Entonces, bueno, yo me guío por mi intuición y confío en mi intuición divina. Ah... Okay. Uh, Todavía quería comentar un poquito uh, acerca de la situación mundial. Bueno, pues ya saben, hay 600 millones de migrantes en todo el mundo. No, no está bonito el panorama, la verdad. Este, En Irán a mí me tiene este, perplejo este, de que el gobierno sea tan consecuente con la Sharia y lo tome tan al de la letra y de la manera equivocada y ejecute a jóvenes de 23 años porque osaron manifestarse en contra del gobierno y llevan tres meses eh, con esta pues todavía no es revolución pero se puede convertir en revolución y justamente por eso actúan tan radicalmente este y ahorita hay un futbolista que lo condenaron a muerte porque también se manifestó y eh, yo a través de las redes sociales he tratado de invocar a la FIFA, a los medios de comunicación masiva, etcétera, Quisieran realmente, como mundo, pues este, una muestra de solidaridad. Y no sé, por decir algo, digo, está difícil decir, bueno, vamos a cancelar el último partido del Mundial de Fútbol. Pero, este no sé... Cambiarlo de fecha o algo, o jugar la final hasta que irán cambio de opinión. No sé, pero es mucho pedir. La FIFA ya he visto que es una organización muy corrupta y que bueno los intereses económicos son los más importantes, pues. Pero uh, sí falta la solidaridad y la comunidad sea dentro de una localidad, dentro de un país o dentro del mundo, ¿no? Y eh, justamente en esas fechas, Navidad y Nochebuena, pues es tiempo para recapacitar todo esto, ¿no? Este, ¿cuáles son tus prioridades en la vida? Es tu vida, es gozarla, es tener salud, bienestar, dinero, éxito, este, qué sé yo, una relación de pareja... Uh, pues yo creo que casi todo mundo tendemos por las mismas cosas, ¿no? Pero perdemos muchas veces lo que es realmente importante en la vida. Ahí está mi gatita, si es que escuchan este escándalo. ¡Misha, no! ¡No! Anda como rebelde. Quiere salir al jardín, pero ya es muy tarde. Entonces, bueno, por eso está siendo súper berrinche. Bueno... Uh... A lo que iba es de que debemos de abrir nuestro corazón, justamente esta carta también de la intuición y el hogar que como digo para mí representa el corazón. Y uh, preguntarnos, como lo decía en el video pasado, qué tanto contribuyes positivamente en este mundo. No? Muy bien, empecemos día lunes y martes, poder.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 Tienes todas las virtudes para sanar esto. ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros. ¿Okay? Entonces, bueno, aparte de la sanación física, también puede ser armonizar una situación. ¿Okay? Entonces, bueno, yo creo que aquí va a haber una situación, algo que aparenta ser muy difícil o que aparenta ser muy fuerte esta semana, pero... ...a través de Rafael... ...llegamos a armonizarla... ...nos está echando Parras Miguel... ...nos dice tú puedes... ...esta experiencia te va a fortalecer... ¿no? ...hay algo positivo dentro de esa negatividad aparente... ...y... Eh, ...pues sí... ...es cuestión de resolverlo... ¿no? ...de sanarlo... ...muy bien... ...ahora por último para... Eh, ...Navidad y Nochebuena... ...la Virgen nos dice...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 que la corte celestial me cuida, me procura, tanto a mí como a mis seres amados. Que es un bello mensaje justamente para Nochebuena y Navidad. Y por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice... Amistad. Miren, otra vez se repite nuevamente, amistad. Qué chistoso. Entonces, bueno, yo he visto... También últimamente que el apoyo de las amistades es muy fuerte, muy bonito, como nos apoyamos mutuamente. Y pues sí, se agradece de corazón ese cariño incondicional y ese apoyo que hay de parte de mis amistades. Bueno, solo me resta desearte una feliz y armoniosa Nochebuena, una bendecida Navidad. Pásatela bonito, disfruta de la vida, todo está bien. Uh, recuerda que a veces pasamos por situaciones que aparentan ser difíciles, pero todo tiene solución en la vida y todo tiene una razón de ser en la vida. Entonces, a veces necesitamos resignación, este, a veces paciencia, a veces amor, este... Pero bueno, cuentas con todas las herramientas para solventar, solucionar tu vida y vivir de manera feliz y a gusto y de disfrutar de tu vida. Esa es nuestra misión de vida. Bueno, te mando un abrazo de luz. Procura dar siempre la mejor versión de ti misma, de ti mismo. Haz de este mundo un mundo mejor, que de eso se trata. Te mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones donde quiera que te encuentres. Feliz Navidad. Hasta la próxima ocasión. Namaste.